Debido a la falta de contenido oficial de Ben 10 en la actualidad y que las noticias o rumores de continuaciones de series no han sido concretadas, he decidido hablar y dar mi opinión, reseña o como quieran decirle a Ben 10 Last Time, una serie web creada por un youtuber bastante conocido en la comunidad de habla inglesa, Sander. Pero primero que todo, déjame presentarte a Kakile Online, un MMORPG. Este videojuego se encuentra en su actualización número 3.6. Eso quiere decir que constantemente lo actualizan, así que están muy comprometidos con él. Es bastante interesante, ya que puedes jugar tú solo o con amigos, ya que posee crossplay. Es decir, puedes jugar desde tu celular o computadora. Y lo mejor de todo, posee traducción al español. Tendrás que subir el nivel de tu personaje y personalizarlo. Está inspirado en videojuegos RPG, como Pokémon, Zelda y Runescape. Tendrás que derrotar enemigos y subir de nivel a tu personaje. Ah, y no solo eso, también te tengo un regalo. Si utilizas el código de referido que aparece aquí en pantalla, hashtag Robin, obtendrás acceso a accesorios premium, cosas que no podrás conseguir de otra forma. Esto debes activarlo al momento de crear tu cuenta. Contarás también con 5 vocaciones que podrás elegir, mago, guerrero, cazador, alquimista y berserker. Y por cierto, en la descripción estará el link para descargar Kakelly Online, que por cierto, que no se me olvide, pronto el videojuego será Play to Earn. Podrás ganar dinero al jugarlo. Ya saben, vayan al link de la descripción. Antes de entrar de lleno con la reseña, hay que mencionar en qué consiste la serie. A día de hoy que realiza este video, la serie solo cuenta con dos episodios. Nos da un enfoque de un Ben Tennyson adulto, quien pasa por una etapa no muy favorable, y que debe superar unos traumas del pasado y un par de transformaciones... irregulares. El episodio comienza mostrándonos la cocina y partes de la habitación de Ben. Lo curioso es que se nos da un vistazo a una carta de Wayne que menciona que «Sé que las sí cosas, que las no, cosas han no han sido como, sido como te gustaría», dándonos a entender que la situación aún estaba tensa, junto a una fotografía de Gwen, Max y Ben. A su vez, en la pared podemos ver un cuadro de Kevin, Ben y Gwen, con medallas y trajes de plomero. En la habitación de Ben podemos ver cómo este sufre por portar el Omnitrix, mal funcionando y consigo dejándole marcas en su brazo, donde se nos muestra un flashback. Donde este, Ben, se enfrenta a Vilgax, quien posee una garra Omnitrix. A su vez, vemos que está Kevin, Gwen, junto al abuelo Max, quien está herido gravemente. Vilgax se enfrenta contra Ben. Este se transforma en un alien Scalipid, un alien original de One Last Time. Luego, en Cannonball para golpearlo. Y finalmente, con cuatro brazos, quitarle su garra Omnitrix. Volvemos a la actualidad y vemos cómo Ben se convirtió en fuego pantanoso, el cual se ve bastante dañado. Al destransformarse, las marcas de los brazos crecen y el Omnitrix comienza a brillar intermitentemente de color verde y rojo. El episodio comienza mostrándonos a un Ben más joven, quien está recibiendo un nuevo Omnitrix de mano de Asmuth. Dicho Omnitrix está vinculado directamente con Ben, por lo que la salud de Ben y el reloj serán uno solo. Ben ha vivido como alguien incógnito, ha desaparecido de los medios y nadie ha dado con su paradero. Ben va a una tienda a comprar provisiones cuando un niño pequeño lo encuentra y le enseña su reloj. Ben está siendo localizado por personas que lo quieren capturar, ya que años atrás destruyó media ciudad. El sujeto lo amenaza y Ben le advierte de lo que es capaz. El sujeto saca su pistola y Ben imagina cómo sería matar al sujeto, sin piedad. Justo cuando esté a la frente, el niño al que vio en el interior de la tienda aparece, por lo que decide comportarse como un héroe y solo detenerlo, transformándose en un nuevo alien original de One Last Time, quien aún no tiene nombre. Este lanza un gas que ahoga al sujeto, solo dejándolo inconsciente, yéndose rápido con el que se le y dejando su medicina y comida en el suelo. Ben se transforma y cae, escupiendo sangre, y llegando a casa de Wen para pedirle ayuda. Wen llama a Kevin. Por lo que se puede deducir, Ben ha destruido la mitad de la ciudad en un combate contra Vilgax. A su vez, podemos ver que ha estado afectado directamente con su salud. Por lo que se puede deducir, Ben ha destruido la mitad de la ciudad en un combate contra Vilgax. A su vez, podemos ver que debido a la vinculación del Omdrix con su ser, este ha estado afectando directamente con su salud, lo que comienza a repercutir en Ben, transformándolo de la nada y dañando su ser y sus transformaciones. Podemos creer que el abuelo Max murió luego de dicho combate, es por ello que ha dejado de ser un héroe y ha quedado en el anonimato. El Omnitrix es un aparato sumamente importante en Ben 10. El de One Last Time posee unas nuevas características que le facilitarían el poder de sus transformaciones. Pero, como mencioné, esto va de la mano con su bienestar y salud, por lo que... Los pros no sirven tanto, ya que el costo es bastante. Ben 10 One Last Time es una serie interesante, pero que se aleja un poco de lo que siempre vimos como Ben 10. Es seria y presentan tópicos como muerte, venganza y sangre, algo que no estaba en las series de Cartoon Network. A mí en lo personal, no me agrada del todo dirigirse a algo tan sangriento, ya que no es necesario incluir esto para destacar una serie. Así que, sencillamente, si pudiera manejar de mejor forma eso, sería bastante ideal. A su vez, debo destacar que me gusta muchísimo cómo utiliza sus habilidades artísticas para crear una serie lo más fiel al diseño que quedó en Omniverse, independiente de esto sea una versión alternativa o no, por lo que sí le echo ganas a la creación de estos. Y bueno, tiene un par de videos exponiendo los diseños. En resumen, Ben 10 World Last Time es de las mejores fanseries de Ben 10, y la primera que intenta algo rígido. Como todo tiene ciertos aspectos que pulir, pero se nota que seguirá en ascenso. Y sin nada más que añadir, espero les haya gustado el video. Y no olviden dejar su like y comentar qué opinan sobre esta fanserie. Si no la han visto y quieren verla, pueden dirigirse a los enlaces de la descripción. Para la fortuna de muchos, posee subtítulos en español. Y bueno, Sander, si algún día te interesa traducir la voz, aquí estoy. Adiós. No sé qué es lo que está pasando Ayuda